Hola nuevamente, aquí estamos para completar el ejercicio de concentración iniciado eh, en el audiovisual en el, en el audiovisual anterior. Una vez llevada a la práctica, convenientemente la primera parte del ejercicio de concentración, podremos continuar avanzando. Quienes utilicen gafas en esta etapa podrán quitárselas si así lo desean, pues no las necesitarán. Esta segunda parte está caracterizada por la aplicación de la práctica en nuestro interior, es decir, la realizaremos con los ojos cerrados. Nótese que el cierre de los ojos nos evadirá por completo de todo lo que ocurra exteriormente en el campo visual. Esta situación colaborará facilitando nuestra concentración, la que se verá aún más beneficiada en sus posibilidades si además contamos con silencio total. El ejercicio consiste en la aplicación de los mismos principios aplicados en la primera parte con la salvedad que en esta oportunidad, el punto en el cual deberemos concentrarnos, lo buscaremos en la parte interior de nuestros párpados. Es por ello que se aconseja en un principio efectuar el ejercicio en un recinto con algo de luminosidad a los efectos de que nuestros párpados en su interior aparezcan con un matiz en la gama del anaranjado, si hay mucha luz en el recinto, o en su defecto, estos aparecerán oscuros, pero la escasa luminosidad del lugar permitirá que sobre la pantalla negra del interior de los mismos se formen puntos, rayas y manchas en general en un, buen, en un tenue color blancuzco. Al cerrar los ojos podremos observar Diversas manchas formarse sobre los mismos, que como ya dijimos, serán oscuras si nos encontramos en un lugar con luz, o serán claras en la gama del blanco si la habitación en la que nos disponemos a realizar nuestro ejercicio se encuentra semi-oscura. No se aconseja en esta etapa realizar este ejercicio en un recinto completamente oscuro, debido a que al cerrar los ojos lo único que veremos es negro y esto dificultará la apreciación de alguna mancha, objeto, punto, raya o lo que fuere, en, lo cual, en el cual nos eh, tendremos que concentrar. Esto nos permitirá con mayor facilidad encontrar un punto en nuestra improvisada pantalla en el cual poder concentrarnos. Cabe destacar que en esta, en esta segunda etapa no será necesaria la búsqueda de un punto de características determinadas. Bastará con que la mancha, punto o raya sea visto y elegido por nosotros para la realización de la práctica. Normalmente, si concentramos nuestra vista y mente en la pared interna del párpado durante algunos segundos, notaremos que aparecerá una mancha o alguna otra forma, en el preciso lugar donde fijamos nuestra vista. Tampoco será ya necesario que ésta sea del menor tamaño posible, como en la parte primera del ejercicio. Simplemente tomaremos el punto que nos plazca y que aparezca frente a nosotros mientras permanecemos con nuestros ojos cerrados. Una vez avanzada nuestra práctica, una o dos semanas después, si deseamos avanzar nuestra capacidad de concentración, podremos con seguridad efectuar el ejercicio en un lugar completamente oscuro y comprobar que ya no necesitaremos la búsqueda de un punto, resultando lo suficiente aplicar nuestra visión en toda la extensión de la pantalla negra representada por el interior de nuestros párpados y siendo conscientes de que lo hacemos para lograr concentrarnos y vaciar así nuestra mente de todo pensamiento. Téngase en cuenta cuando evolucionemos en la práctica y logremos experiencia al cerrar los párpados de nuestros ojos aparecerá una pantalla siempre será oscura negra, menos oscura el hecho de observarla no solo verla sino mirarla es decir, verla conscientes de que estamos mirándola, hará todo el trabajo por nosotros. Estos ejercicios constituyen la base fundamental para la posterior práctica de cualquier método de meditación. De momento hemos finalizado. Éxito.